El proyecto Novus Fotogrametría con Drones, un enfoque al estudio arquitectónico a través de las nuevas tecnologías digitales, nace en tiempos de pandemia. Debido a las limitaciones impuestas por la Secretaría de Salud, se tuvieron que replantear los procesos de trabajo en los cuales se obtenía información fidedigna para el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Las circunstancias obligaron al profesor Jordi del Campus León y al profesor Andy del Campus Guadalajara a ser más conscientes del impacto que la tecnología tiene en sus áreas de trabajo, así como de su importancia para poder realizar eficazmente sus actividades. Estos profesores lograron implementar en sus clases una tecnología que permitió obtener datos precisos de sitios y edificios en tiempo real para su análisis e interpretación. Jordi es un arquitecto de profesión, pero pues creo que soy muchas cosas. Eh, además de arquitecto, te diría que soy un profesor, que soy un entusiasta del aprendizaje, eh, de la innovación, de la tecnología, principalmente. Soy Andrés Efraín Santino Doy, orgullosamente de Mérida, de Yucatán. Desde chiquito, desde los cinco o seis años, eh, me gustan mucho los videojuegos y me apasiona. No es tanto los videojuegos, es el 3D en sí. Cómo se hacen los videojuegos, cómo se hacen las animaciones, los efectos visuales. Este, tengo ya aquí en la institución casi nueve años, eh, prácticamente ocho años de profesor de tiempo completo. Soy el director de la carrera de arte digital, ya tengo casi tengo un año y me encanta que me digan algo. Etimológicamente, podríamos decir que la fotogrametría es la medida de lo que dibuja la luz. Pero ya en un contexto eh, mucho más coloquial, la fotogrametría es el proceso mediante el cual obtienes información a partir de las fotografías. Durante la pandemia, que también tuve mucho tiempo para adentrarme en nuevos temas y también había muchos webinars disponibles para todos nosotros, entonces como que empezaron a surgir muchas ideas. Dije, oh, bueno, esto estaría interesante, esto de la fotogrametría, eh, estaría interesante aplicarlo y a partir de ahí fue que decidí aplicar a la convocatoria. Se postuló y fue cuando se pudo, digamos que la primera etapa hay que evaluar eh, cómo, qué es lo que quieres, por qué quieres este proyecto, por qué quieres tanto presupuesto, vas justificando y nosotros, pues bueno, se avaló de que se requiere un, en este caso, un dron especial. Viene con una antena eh, RTK o Real Time Kinematic, que es como eh, un tipo de antena que te da información georeferenciada. Entonces, todas las fotografías que nosotros tomamos con el dron ya tienen, digamos, de alguna forma su ubicación eh, exacta con medidas X, Y y Z. El proyecto se implementó principalmente en el bloque de modelación y representación de tu campus con topografía en Campus Guadalajara, Querétaro y León. Además también se hicieron algunos ejercicios en Semanas T con la carrera de Animación Digital. Por eso nos fusionamos este, en Arquitectura y Arte Digital porque están de la mano eh, prácticamente Arquitectura hace escenarios edificios y nosotros a partir de esos escenarios edificios podemos hacer videojuegos o audiovisuales, ¿no? cortometrajes o películas. Lo empleamos en otra materia ya oficial de Arte Digital que se llama Introducción al 3D. Si en introducción al 3D ya sabes de fotogrametría estamos hablando de cuarto semestre tú ya puedes aplicarlo en quinto, sexto, séptimo, octavo. Ya sabes de eso y ese es el objetivo. Utilicen esa tecnología desde el inicio. Bueno, una vez que tenemos definido el proyecto en el cual vamos a estar trabajando, el área de estudio, en este caso si es un terreno o si es un edificio, pues vamos a campo. No es necesario que vayan más de dos personas. Esta también es una de las virtudes o de las cualidades del proyecto, ¿no? que una sola persona o dos Pueden obtener la información del sitio y después se puede compartir con el resto de los estudiantes. Cuando tuvieron la experiencia de, de los drones del escaneo fotogramático, este, el profesor Jordi, este, estábamos en, en la plaza eh, donde está el centro de congresos. Ahí estábamos eh, digamos, unos 20 alumnos y alumnas, este, más los profesores. Y vieron el proceso de cómo configurar el dron. Se programa el dron para que haga un vuelo. De acuerdo a las necesidades, pues hay diferentes tipos de vuelo que se pueden programar con el dron. Prende la antena, se calibra el dron y básicamente el dron después hace solito el trabajo. emprende prende el vuelo, se eleva a quizá a unos, digamos, 30 metros de altura y empieza a rodear el edificio, ¿no? Y empieza a hacer todo, tomando fotos y todo, eh, videoa ese proceso. Que al final, ya que termina esta etapa, pues llega a su estación. Y lo padre es que está todo programado. Simplemente dice, termino de tomar tantas fotos. Y automáticamente llega de donde, donde, donde se elevó, ¿no? Eso fue lo que vivieron. Esta actividad, digamos que igual es rápida. Eh, 15, 20 minutos. Tener dos edificios de dimensiones de 8 pisos. Es de verdad es muy, muy impactante y, y les gustó mucho a los alumnos esto, ¿no? Después, en un lugar donde se tenga una buena computadora y el software instalado, empezamos a procesar todas esas fotografías. Va a ser una serie de puntos, luego de puntos 3D se hace un mesh y de un mesh se hace otros procesos que son texturizarlo, proyectar las fotos con texturas. Y ya tenemos ese edificio como una catedral de Guadalajara y la podemos meter a un motor de videojuegos donde podemos hacer simulaciones. ¿Como qué? Como quizá un entorno, un environment de un escenario apocalíptico, de cómo se vería la ciudad quizá en el 3000 cuando el 4000. O hacer usos de que a partir de la arquitectura y todo, modificar esto, hacer correcciones o mira, yo la quiero de estas dimensiones. ¿Qué tal si hubiese este clima o estuviera en otro lugar? Podemos hacer estas simulaciones, previsualizaciones de algo que no existe o proponer mejoras en esos edificios. O tenemos modelados tridimensionales o planos ortomosaicos eh, o algún otro tipo de información eh, topográfica que se requiera para el proyecto y básicamente a partir de ahí es que le damos esta información o la compartimos con los alumnos y ellos empiezan el análisis del de, eh, sitio o el edificio. Y con el dron obtenemos información en tiempo real y con una precisión eh, centimétrica. Entonces, esa es una de las ventajas principales que yo le veo al proyecto, además de que ya como resultado de, del proceso eh, de fotogrametría podemos obtener modelados tridimensionales, lo cual también es eh, algo pues, único eh, que, que lleva realmente poco tiempo en el mercado, en la disciplina y a partir también de ahí pues nos podemos adentrar ya en temas que tienen que ver con cuestiones de realidad virtual, eh, realidades mixtas en general o el metaverso. El resultado que, que, a, que vimos en Introducción al 3D en el uso de las tecnologías, entre ellos el drones los drones y el motor de videojuegos y también la captura de movimiento este, fue realmente exponencial. Con los drones se concientizaron y el objetivo era generar estén en un escenario. Les dimos las virtudes de la fotogrametría. Generaron el escenario y luego con la otra tecnología, que es captura de movimiento, emplearon animaciones ya, digamos, grabadas. Y esto acelera procesos. La generación anterior no tuvieron la etapa de, de este conocimiento de fotogrametría y del motor de videojuegos. Y solo el proceso de render les llevó prácticamente una semana o diez días. Con esta tecnología les llevó, creo que diez minutos. Entonces, el proyecto creció muchísimo, trabajaron en tiempo real. ¿Qué tenemos? Mejor calidad, más ganas de estudiar, entregan con me menor tiempo y, pues bueno, hay que esperar los resultados de lo que va a venir en, la en las especializaciones que les quedan a ellos mínimo dos años y medio. Van a entregar cosas que no están entregando en cualquier institución. La forma en la que ves que los alumnos están motivados porque se trata de un tema tecnológico eh, novedoso y sobre todo en el tiempo de captura de información que antes se tenía que hacer principalmente pues con eh, medios manuales, tradicionales y ahora eh, ellos pues pueden obtener información y analizarla en tiempos muy, muy cortos. Justo acabamos de ser seleccionados para dar eh, continuidad al proyecto en su segunda etapa. Primero que nada, comprar ese equipo. Eh, la computadora ideal para tener el, el escaneo en mejor calidad ¿no? y en menor tiempo posible. Que precisamente tiene que ver con eh, la creación de experiencias inmersivas a partir de la fotogrametría, es decir, vamos a crear eh, espacios virtuales con mayor calidad donde los alumnos de alguna forma puedan interactuar. ¿Qué te sugiero a ti como profesor? Eh, primero, cree en tu proyecto, eso es fundamental. Realmente no es tan difícil eh, como parece, bueno, si les gusta la investigación, eh, creo que es una muy buena oportunidad para conseguir recursos y, y realmente, mmm, pues es un trámite más, pero no es tan complejo como, como pudiera eh, parecer o como es, se escucha a veces ¿no? entre pasillos, eh, realmente creo que es más sencillo de lo que parece y les diría pues que, que se animen, si tienen una buena idea, pues nada, pierden, ¿no? en intentar aplicar. Arriesgate, arriesgate, hazlo, el que no arriesga no gana, entonces si quieres innovar tienes que salirte de la caja y arriesgate, no pierdes nada, el no ya lo tienes.